En total quietud se acomodó aquella tarde en su alcoba de Caterina. Las horas que pasan y ella no paraba de observar desde su ventana dos pajaritos que revoloteaban y curioseaban en el jardín. Hacía días que su alegre rostro se había vuelto pálido y su mirada perdida. Sus amistades no llegaban a comprender el porqué y en vano eran sus esfuerzos por generarle algún cambio. Una tarde, mientras miraba a los pájaros del jardín, como ya era costumbre, una curiosa canción, distante en tiempo y lugar, pero cercana en lo más profundo de su alma, comenzó a sonar desde todas partes y ninguna. La puerta de la recámara se abrió y en el umbral, Ekaterina halló la fuente de tan atrapante melodía. De una pequeña caja sonaba la música que marcaba sus días de juventud, y supo en aquel preciso momento que su preocupación, aquello que días atrás la tuviera tan distraída, era algo inminente. Sabe bien desde su fuero interno que todo en su vida es temporal. Mas esta vez solo deseaba detener el tiempo en esa casa. Sus recuerdos llaman al presente y el mundo todo una vez más. De luto entre el dolor, el llanto, el miedo y la partida la caja musical cesó su melodía y fue polvo una ráfaga entró por la ventana y recogió los restos Ekaterina separó lentamente sus labios y pronunció sucedió entonces que el cielo se tornó oscuro las baterías y sirenas comenzaron a sonar repetidamente haciendo estallar todos los vidrios cercanos sacó del escritorio una cajita Miró su habitación por última vez, se estremeció, suspiró y encendió el contenido contra la alfombra y las cortinas. Mientras el humo se adueñaba de su hogar, salió para internarse entre las descargas. Su aliento agitado, ahora visible por el frío que llegaba para cubrirlo todo. La humanidad corre a gritos silenciados pues la guerra la había alcanzado y sus huellas borradas a cada paso